Bromas a personas parte 2 Las pillitas. Después como de 15 minutos por fin Reaccionó la niña y me dijo que si sí quería ser mi nieta Así que pondré mi carrazo último modelo Para que se suba mi nueva nieta La verdad, no tengo ni idea qué vamos a hacer primero Pero creo que le haré una pequeña bromita a mi nieta jejeje ¡Bromita! Oh, no, ¿qué acabo de hacer? Nieta, ¿estás bien? No, ya se murió Se murieron, fin Los tibes carita pachera pacherita Y bueno, como les decía, la vida de soltero es la mejor, cara. Esa Nayeli ya me tenía harto, huevón Imagínense que hasta quería casarse, creo Tan huevón Después de que la dejé, me andaba buscando Pero a mí no me importa, yo ya, ya la superé ya Mira la Nayeli ¿Dónde? <risa> <risa> <risa> ¡Qué huevón! Cuidado, creo que a moto le gusta azul Pero tan grande